Vamos a nuestra cuenta de Google. Seleccionamos este cuadro situado en la parte superior derecha del navegador. Y le damos a cuenta. Ahora vamos a la pestaña de seguridad situada en la parte izquierda. Nos aparecerá una nueva pestaña y le daremos clic a verificación en dos pasos. Le damos a empezar. E introducimos nuestra contraseña. Ahora nos aparece una pestaña en la que deberemos introducir nuestro teléfono móvil y elegir la opción con la que desean comunicarnos con nosotros para darnos el código. Introduciremos nuestro móvil y en nuestro caso seleccionaremos mensaje de texto. A continuación deberemos introducir el pin que nos han llevado a nuestro móvil y le daremos a siguiente. Después le damos a activar y ya tendríamos activada la verificación en dos pasos.